Entonces él responde que no quiere problemas con su familia Pero Sebastián le dice que no va a ocurrir porque Jan se están cargando de todo Después vemos que cuando Gaviota se va del hotel Su mamá le dice que vaya donde el doctor